Tiene a Semisear, Liepar y Samurot. ¿Por qué coño me saca Samurot? ¿Qué tiene Samurot? Yo creo que nada, ¿no? Aquacola. Salvo que me sorprenda, no me debería matar. ¡Lol! ¿Qué pasa, con compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Blanco Tornilock. Y bienvenidos, chicos, a otro capitulazo. El último episodio antes de llegar a la liga Pokémon después eh, habrá otros capítulos de captura y ese tipo de cosas, pero este es el final de la historia, de la parte principal de este lock Así que, hermanos, me pongo los cascos y let's go, porque tenemos mucho que hacer. Lo primero que me gustaría hacer sería capturar en la ruta que nos dejamos, que era la ruta número 9, si no recuerdo mal. Para ello, primero le he a Theodore, para que esté al nivel del equipo, porque alguien tenía que volver, ya que ayer... ¡Perdimos dos grandiosos Pokémon! Si no lo has visto, ve a verlo porque fue un capitulazo de locos, hermanos, de locos. Y... y fue un gimnasio muy, muy, muy, muy difícil. He a WK a nivel 34 para poder hacer la técnica del repelente. ¿Qué conseguimos con esto? En la ruta 9, compañeros, los Pokémon que pueden salir a nivel 34 son Duosion, y Pauniar, ¿vale? Los dos son buenos Pokémon Yo pensaba que no se podía volver a capturar al futuro Reuniclus Al Duosion o al primero, que ya ni me acuerdo cómo se llama Pero eh, sí, sí que se puede Lo único que me gustaría no capturarle, porque ya tenemos uno Y que hay que, que diga, pues que prefiero a Pauniar Pero bueno, que si tiene que ser Duosion, pues, pues, pues la vida es así eh, Vamos a usar Repelente No, no, no, no, eh, Repelente, por favor Repelente, hermano, tengo que tener por aquí en algún sitio, ¿eh? Ahí está. Perfecto. super Repel, Tengo 6 más que de sobra. Ponemos el primero a V. Porque si no, no va a salir ni el chache. Y chicos, 3, 2, 1. A rezar por ese Paunear que estaría muy, pero que muy fresco. A ver, no me gustaría chocarme con un Audino. También os lo digo. Porque puede pasar. Entonces, estoy esperando a que salga. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Casi la liamos, chaval. Paunear. V, tráeme un Paunear. Vale. Primer Pokémon de la ruta. Nueve... ¡No! Bueno, vale, vale, vale, vale. Te lo compro. Duosion te lo puedo comprar. No está mal, no está mal. Voy a poner a Sofá para hacer eh, Onda Trueno, etcétera, etcétera. Pero bueno, Duosion era otra buena captura, ¿vale? Lo demás que salía en la ruta creo que no era muy bueno. Minchino, Liepart. A ver, Liepart tampoco está mal, pero es que te la juegas mucho. Blah, blah. Me gusta así, chicos, me gusta así. Onda Trueno. A lo mejor es mejor que el otro. ¡Ay, que no he quitado las animaciones! ¡Soy imbécilo! Soy imbécilo, vale, pues Diremos a tirarle una Ultra bola, mismamente. Debería capturarse, yo creo, eh Ahí está, captura de compañero, nivel 34 Paralizado mm. Igual hay que un poco de vida, no me importa quitarle vida Ay. ¡Ostras! ¡Que me revienta! Vamos con el Paruel <risa> No he estado atento de lo que me estaba haciendo Y ese premonición me lo he comido Frescamente Vamos a hacer... Tío, terremoto no, porque lo voy a matar, eh Voy a hacer avalancha. Lo mataré. ¡Crítico! Estupendo. Da gusto. No, no, no. Da gusto. Increíble. No nos había pasado esto en toda la serie. Podía haber pasado. Un ataque que le hago, tío. Un ataque. Tiene que ser crítico. Tócate el huevo. Con Computruenos. Entramos en la ruta número 7. 10. Perdón. No sé por qué he dicho la 7. La 10. Y chavales. ¡Ojo la música! ¡Ojo la música! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Esto tiene que ser un buen presagio eh, Aquí necesitamos un Pokémon a nivel 36 Aquí tenemos a V Y voy a usar Repelente otra vez Puede salir o Ruflet o Tro Tro está bien también, pero tenemos ya a Conkeldur Entonces realmente prefiero a Ruflet No sé si al final los voy a usar en el torneo Al fin y al cabo todo esto es para el torneo pero yo qué sé, compañeros, vamos a intentar capturar un poke interesante. Vamos a poner repelente, obviamente. Y... Let's do this. A ver qué sale. También podemos coger un fungus, ¿vale? Pero vamos a pillar primero... El Pokémon de la ruta y después pillamos un fungus. A ver. Bulabi. No, Bulabi no. Rufflet. Primer Pokémon de la ruta 10. Rufflet, vamos. Vamos. Esto sí que me gusta, compañeros. Nivel 36. Ole. Ole. Ole. Así me gusta eh, Vale, a ver, voy a quitar la vida con este Porque ya me la he liado antes y no quiero Triturar, no creo que lo mate un triturar, ¿no? Obviamente, ¡eh! Ya he activado las animaciones, ¿eh? Uf, uf, uf Más de la mitad de la vida, tío Estaba acojonado, pero acojonado, ¿eh? eh lo que no sé si sacar... Ah, sí, si... he curado, he curado <risa> Digo, está sofá tocado, no, no He curado, metemos a sofá Podemos tranquilísimamente hacerle El onda trueno, uy, cuidado que has contado, chavales Cuidado el casco dentado Parálisis preciosa Y ahora, si no se ha capturado un Ultra Ball Chavales Yo, pues como que me pega un tiro Lo que no sé si puedo comprar ya Veloz creo que sí En este centro Pokémon, estaría bien Pero bueno, ya un poco tarde, ¿no, hermanos? Dos, tres Ruflet, atrapadito, chavales Ruf, lo tenemos Tenemos a Ruflet, me gusta Me gusta Desafía indiscriminadamente a rivales poderosos Bueno, sí si sabemos cómo es Ruflet ¿Quieres por un mote? Oh, ya yeah. Y lo tengo preparado, ojo eh. Ojo que lo tengo preparado, el mote de este Ruflet se lo va a llevar Anthony Enhorabuena Anthony, Apoyas muchísimo el canal Todos los que apoyáis el canal, muchísimo eh, Os lo agradezco infinito eh, Anoto mucho el cariño y el apoyo que me dais Y os merecéis mote, pues siempre no Todos los días de vuestra vida, os daría un mote a todos Sé que sois muchos, pero bueno, ¿esto es un fungus? Sí Primer Pokémon de evento, este es Fungus, perfecto, este hay que capturarle también Obviamente, ¿vale? O sea, ¿dónde está la duda? Nivel 30 Voy a hacer... ¿crees? Es que lo voy a matar un titular. Paso de líos. Voy a sacar el sofá directamente, lo paralizamos y toda la historia. Y ya estaría. Dulce aroma. Muchas capturas hoy. Si no fuera por lo del principio, también muchas más. Primera vez que nos pasa en la serie, eh. La verdad es que me ha hecho bastante gracia. No, no en el sentido de que he perdido un Pokémon, eso no me hace gracia. Pero, joder, eh... <risa> no nos había pasado y bueno. A ver... Eh... Ultra bola, la master sabéis para quién es, ¿no? La master es para Xeo hermano si lo conseguimos. Uno, dos, fungus, tres. Para para para para, perfecto chavales. Otro fungus para la saca que le pongo mote, obviamente. A lo mejor uno de los fungus viene al torneo. Fíjate lo que te digo. Rambo, Rambo compañero, te llevas mote. Otro que apoya muchísimo al canal y es que. Es que ¿Qué menos que poner los motes, chavales? Sé que muchos me pedís el mote varias veces Sé que Genjaro lo ha pedido Se lo tengo que poner, lo sé sé que, O sea, muchos lo pedís Pero tengo motes limitados, hermanos No, no, no puedo hacer más A ver, quitamos ya este men de aquí Que ya ha tenido suficiente por hoy eh, pff, Vale, este... No sé si lo quiero hacer realmente, pero... Algo me dice que me lo voy a comer ¿Puedo girar para allá? <risa> sí que soy imbécil y es que es así, así funciona este juego Tres pokés, Maractus Oh my god Sofa puede, ¿no? Con nitrocarga carga muerte. Ahí te lo comas y lo disfrutes. Soy más rápido. Algo, eh. Danza, pétalo. ¡Mao! ¡Que me mata, chaval! ¿Cómo pega ese Maractus? ¿Qué me estás contando? A ver, sé que Sofá no tiene las defensas de, de, de un dios, pero yo qué sé, Criogonal. Voy a cambiar, obviamente. Javix se lo fulmina. Queda gústico. Rayo y hielo, mira, mira, mira, mira, rayo hielo, mira. En el pecho, crack Golpe calor No, no creo que pese mucho ese Pokémon ¿vale? Porque me quita más crítico Vale, golpe calor, ¿lo matas? Podría haber hecho demolición, soy imbécil Vale, bien, bien, bien Hecho, dicho y hecho Ojo que me están dando otras tras, eh A lo mola Voy con Theodore Voy con Theodore aquí Creo que además a lo tiene mucha defensa física Buceo Pues yo voy a hacer vuelo, crack ¿Qué te parece esto? Esta jugada maestra Buceo Y vuelo Ahí te lo comas Buceo Pues vuelo El alomomola troleado! Acuaro, vale, vale Ya ha sido un poquito más inteligente, crack Ya ha sido un poquito más inteligente Escaldar A ver si lo quemas No lo quema O oh, si sí lo quema, si sí lo quema Buceito Y creo que mueres en el agua No, no muere en el agua Pues vuelo Si es que si no tienes nada más pe para pegarme Que buceo ahí, ahí te has visto, crack Fácil voy pues Ya estaría eh, Voy a ir a curar No me fío un pelo de Cheren No sé dónde está exactamente Así que paso el dios Vale, por aquí Algo me dice que Cheren puede estar por aquí, ¿vale? Sé que Cheren abre con un Fezant Bueno, con sí, un Fezant Que es la última evolución Entonces ir con el caballito de primeras Está siempre bien Ahí está Ahí está Menos mal Menos mal que he ido a curar, chavales Porque si no era una F Pero como un castillo Oh, my God ¿Qué pasa, Cheren? ¿Qué pasa, Y Le profecea encima Encima <ríe> Profesora de Bajo Me han dicho que vas a hacer la Liga Pokémon En efecto Yo tengo fe en Mirto. Al fin y al cabo Él es el campeón Pero si la cosa se tuerce Vas a tener que luchar contra N El jefe del equipo Plasma Quiero asegurarme de que estás a la altura ¡Compitruenos! ¡Combatazo contra N! ¡Combate clave del día de hoy! Eh, let's go Vamos a ver qué nos cuenta Cherenz Cuatro Pokémon No he mirado sus Pokés Pero lo tengo por aquí No os preocupéis No os preocupéis Que yo estoy preparado para todo, chavales A mí no me pilla Desprevenido nada A ver, ¿dónde estás? Crack, aquí eh. No puede ser ¿Cómo? Ah, no, no, claro Estoy preparadísimo, preparadísimo Qué desastre Aquí está, un Fezan nivel 49 Vale, yo creo que lo mato, ¿no? O sea, si no lo mato Si no lo mato ya, verde las han segado, ¿sabes? Ahí te lo comas ¿No lo mata? Lo paraliza Paralízate Ah, mofa, bueno, mofa está bien porque no tengo nada más Onda, trueno, que no voy a hacer, así que perfecto, chispazo Me he matado un Fezan de un golpe Preocupante la verdad, preocupante Serperior Semipur Y liepar ¿Qué me sacas ahora? Ah, muy bien Soy retrasado Claro, no tiene Tira... Crack que soy Tiene a Semisear Liepard Y Samurot ¿Por qué, por qué coño me sacas Samurot? ¿Qué tiene Samurot? Chispa ¿Soy más rápido? ¿Qué tendrá Samurot? Yo creo que nada, ¿no? Ahí te lo comas Paralízalo No, Aquacola Salvo que me sorprenda No me debería matar ¡Lol! ¡Ultra LOL! Cuidado que puede tener a Quayette, ¿eh? ¡Fuera coñas! Puede tener a Quayette, paso de líos, ¿eh? Igual lo cubre, igual usa eh, hiperpoción o lo que tú quieras. Cuallet, ¡Lol! ¡Menos mal! ¡La Predic, chaval! ¡Madre la que casi me lía el puto Samurot! ¡Cómo pega! Tiene restos, ¿eh? ¡Qué cerdo! Voy a hacerle escaldar a ver si lo quemo, ¿eh? Fuera bromas. Tengo respiro y tal. ¡Qué malo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Aquacola! A ver cuánto me quita. Es que pega fuerte esta, este mierda de, de Pokémon, ¿eh? Crítico. Yo estoy flipando, tío. Yo estoy flipping. ¡Pero flipping! No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué, ¿Qué pasa hoy con los críticos, tío? Ambrosio. ¿Qué? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Que con la tontería no llego a la puta liga Pokémon. Soy más, soy más rápido. Vale, gracias. Hasta luego. ¡Hasta luego, crack! Daba igual si me si intimidaba antes. Si me hacía crítico, me reventaba igual. Dios, qué cagada es esta. ¿Pero qué me estás hablando ese crítico? Pues levelear para nada, chavales. Guiño. Eh. Liepar. Voy a ir con Javix. Lo que tiene detrás es un Semisear, así que. Tío, ya me ha cabreado, tío. Me ha matado. Qué desastre. Dos capítulos seguidos, dos críticos. Bueno, y hoy dos críticos que matan a dos Pokémon. Increíble. Mofa. Demolición. Yo creo que. Cuchillada. No me vas a quitar mucho. Confío en ello. Vale, perfecto. Demolición. Y si no lo mata, yo ya sí que. Sí que me pega un tiro. Gracias. 2-5-2 ataque. O sea, es que. Vamos. De coña. Y semisear. Voy a hacer lo mismo, eh. No te creas que voy a dudar. Demolición. Pirotecnia. No me vas a quitar nada. Vale. Ya está. Debería morir este, este semisear. Perfecto. Crítico. Cómete esta, crack. Disfruta la fruta. Madre mía. ¡Juy! Pues nada, chavales. Suena ha durado poco al final hoy. Y eso que lo he... Es que te lo juro. He perdido el tiempo. He perdido el tiempo. Y me cura. Gracias, hermano. Gracias por todo. ¿Y tú qué me das? Máximo revivir Gracias, te quiero <ríe> Qué desastre <ríe> Vaya capítulo final, compañeros Vaya capítulo final Palmando un Pokémon, no capturando otro Qué espectáculo Es que no sé ni cómo definirlo, tío No sé cómo lo voy a definir Anda, iros, iros por ahí, cracks, iros por ahí No quiero luchar más, tío, no quiero luchar más Me da un poco de flojera Restaurar todo, oh, esto sí me gusta Esto sí me gusta El máximo revivir, no, pero el restaurar todo Oh, soy imbécil Venga, va, me ha curado, por lo menos Vamos a luchar Tres pokés Beartic eh, lo que... Cuidado que no puedo usar a... No puedo usar a Theodore, eh. Ojito con eso Vamos con Havix, obviamente Beartic me, me, me come lo que viene siendo eh, la huevera Básicamente a, Be a Beartic Nitrocarga Me sobran los ataques Nitrocarga me vale, mira Pum. Disfruta, crack Sofá sube de nivel Sofa ya, ya, ya, ya pa Para lo que ha hecho 6 más bueno, 6 Bituad es un problema, ¿eh? Ojito, ¿eh? Mituad. Que sin, sin Ambrosio... Perdón, sin Ambrosio. Sin sin Theodor 6 Mituad me da problemas. Terremoto. Vale, el intimidado. Perfecto. Perfecto. Fuerza. A ver cuánto le quitas. Está a nivel 39, no me jodas. Vale, perfecto. Agua lodosa. Me chupas un pie. Golpe crítico. ¿Cómo no? ¿Cómo no? O sea... Que hoy, hoy, no sé qué pasa Es el día de tocarme mmm, los cojones Vamos a poner... Vamos a curar Paso de líos, me ha bajado la precisión además Hiperpoción Pff, Que me va a hacer otro crítico y me mata Y ya sí que me empiezo a rayar infinito ¿eh? agua dosa. Ok, mira, mira, mira, mira, mira, mira ¡Ahí te lo comas, crack! ¡Judir! ¡Judir! ¡Qué desastre! Excavalier. Pues fuerza Ah, eres tipo acero, ¿no? No es la mejor idea de todas. Tijera X. Javix eh, otra vez. Lo tiene que matar de un Nitrocarga 100%, ¿vale? Tijera X, no me quita nada. Qué tipo de lucha, perfecto. Nitrocarga, soy más rápido y Excavalier. Has tenido días mejores. Hasta luego. Uh, uh, uh, uh. ¡Qué capítulo! ¡Qué capítulo! No sé ni cómo describirlo, tío. No sé ni cómo describirlo. Tenemos que dejar a Theodore en el PC y no puedo usar vuelo con él porque tengo otros Pokémon que pueden aprender vuelo como es el Rufflet que lo acabo de capturar. Así que F en el chat por Theodor se queda en la caja F y a quién sacamos? Porque puedo sacar a Yuri, vamos a sacar a Yuri, que nos dé cositas, que hace mucho que no que no nos da nada y ya estaría. Vámonos. Compañeros, estamos en la calle Victoria y aquí, chicos, me gustaría capturar en la planta 2 4, 5, 6 o 7 Ni en la 1, ni en la 3, porque en la 1 y en la 3 Te la puedes jugar a que salga Deino Y Deino no lo quiero El resto, a ver, puedes ir Durant Puedes ir Voldore, que también es interesante gubat puede llegar a ser interesante también Mainfu, todos son interesantes Así que no voy a hacer ni repelente ni leches Y lo que salga salió Plantas, 2 y 4, 5, 6 y 7 Son los únicos sitios donde salen estos Pokémon Que son interesantes, ¿vale? Así que Chavales, vamos para allá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 Creo que aquí estamos suficientemente arriba, ¿vale? Creo que estamos en la planta 5, 6 o... o una muy alta. Entonces vamos a intentar capturar Aquí, chicos, porque realmente paso de... Seguir jugándome la que me salga Un escadril, ¿vale? Vale, va, va Vamos. ¡Primer Pokémon, compañeros De la calle, victoria! Durant. Vale, era el más probable 40%, así que... Deluxe Y estamos en la planta, creo que la 6 Creo, así que perfecto Mmm... Voy a cambiar a... Cuidado que Durant pega fuerte, ¿eh? Voy a cambiar a sofá Vamos a intentar paralizarlo Cabeza hierro Ok, me da igual Mira, casco dentado El casco dentado ayuda, ¿eh? Para capturar Entre onda, trueno, el casco dentado y tal y cual Las cosas se hacen más fáciles Pues creo que no tengo Tengo una Veloz Ball. Eh, voy a tirar ultra bola y ya está Es que al final es lo útil, chavales lo útil ¡Uno! ¡Ah! Durante está bien, ¿eh? Durante es buen, buen Pokémon Excavar Si ya no me hace tanta gracia, ¿eh? Que es un Durán. ¡Ay! No tengo volador. Me cago en San Pitopato. Ambrosio, intimídalo. Por tu tatis. Otra vez. Perfecto. Escavar no me debería quitar mucho, ¿eh? Excavar. Vale, vale, loco. Es que Durán tiene mucho ataque. Pero bueno, es que me, me asusta un poquito, la verdad. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos a Durán, hermanos! Kevin Durán se viene para el equipo. Bueno, al equipo. Posiblemente al torneo, posiblemente. Esto ya lo analizaremos en equipo juntos, en directo. Eh, el mote que se va a llevar este Durant va a ser: eh, para, pa, pa, pa, pa, pam. Eh, Alex, Alex Azeta. Alex, que es un compañero Poketuber, se lo vamos a poner. Porque creo que no le he puesto mote en esta serie y él me puso a mí. Así que que menos. Es del turno lo que además me parece. Me parece, tío. No, no me serían los participantes. Qué desastre. <risa> Chicos, esta es la salida Esta es la salida uh, Me ha costado un buen rato Chavales, me ha costado Un rato bastante largo, no he cogido Muchos objetos ni muchas cosas Pero compañeros, aquí estamos Liga Pokémon, GG Hemos llegado al final Con esfuerzo y dedicación Estamos aquí En esta Liga Pokémon Liga Pokémon Ahora ya solo nos queda capturar un montón de cosas Preparar el equipo, todo esto, todo, todo esto Voy a coger el objeto que tiene eh, Yuri, que tenía uno Me he fijado, objeto, se lo quitamos, super bola, ya, ya Bueno, puede ser útil, pero bueno, raro sería Este es el equipo final, chicos, hemos tenido bajas, hemos tenido bastantes bajas Más de las que esperaba al final, eh Más de las que esperaba, pero bueno, ha sido una serie brutal Todavía quedan capítulos, os lo digo, eh, habrá que capturar y tal Y lo haré a lo mejor en directo, no sé, lo tengo, todavía lo tengo que ver pero bueno, eh, chicos, capitulazo hoy, capitulazo. Espero que os haya encantado este pedazo de episodio. Por fin, hemos completado la historia de Pokémon Blanco y nos vemos en el siguiente, capturando Pokémon claves para el torneo. Espero que lo apoyéis en el torneo, ¿eh? Me cago en San Pitomato que empieza dentro de unos días porque vosotros tenéis que estar viendo esto justo cuando ya está acabando el mes. Así que, hermanos, dejad un super like de compitula, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Seguidme en Twitter y seguidme en el servidor de Discord que hay aviso siempre de los vídeos y de todo. Y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Blanco Turnilock. ¡Chao! ¡Chao! ¡Woo!